Woo! Federico surge como personaje para el teatro en el año 2008 como resultado del premio Dora Alonso. En ese momento era el antagonista de la obra y por el contacto con los espectadores y la simpatía y la manera de comunicarse con los niños, poco a poco se va transformando en las obras venideras y Federico se convierte en lo que ya tenemos en la actualidad, que es una suerte de niño juguetón que se parece mucho a los niños de la Cuba de aquí y ahora. esto iba saliendo de casa de un y por lo que iba diciendo. Queríamos tener un espacio fijo en eh, el cual pudiéramos proyectar esas obras animados que ya se estrenan o que forman parte del patrimonio nuestro. En los estudios todos tienen interpretación de lengua de señas. Tenemos un intérprete de, en el escenario que va eh, interpretando todo lo que ocurre. ¡Tarequito! Hola, pico, pico. Hola Tarequito. Un saludo especial para todos los niños que nos están viendo ahora mismo. Hola, hola vamos. Hola, hola Tarequito. Vamos. Hola, Tarequito. Aplausos para Tarequito. aplauso. Es que no lo encuentro. Y sin él, imagínate cómo voy a hacer la peña. ¿Eh? Por favor, Tarequito. Por favor, por favor, ayúdame. ¡Candelaza, compadre! Atravieso, inquieto, mmm, pero me gusta. ¡Guau, guau! Es un perro de <risa> Ustedes tenían un buen oído musical. Vamos a ver si pueden identificar esta canción. Compartir experiencias con el público, cantar, bailar, jugar, eso para mí es algo único. Dicen que no sepa hablar, que no sabo ni escribir, es la envidia que me tienen, porque ya empecé a subir. Lo mío es hacer canciones, eso sí me gusta a mí. Y lo demás, allá, él no tiene. Eso es lo que siempre hacía o hace o sigue haciendo, Juan Padrón. Así que muchas felicidades para Juan Padrón. Recuerdan aquello de Mientes, Rata Inmunda. Mientes, Rata Inmunda. Rata Inmunda Y usted, Coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho sepas que ahí tiene su casa. Esto hace que los niños se entretengan, aprendan con su hace que los niños despierten, despierten la fantasía. En febrero vienen grandes sorpresas porque vamos a estar no solo dedicando la peña, al Día del Amor y la Amistad. Y dedicarla al amor y la amistad ya es algo extremadamente hermoso y abarcador. Vamos a tener el, la premier del capítulo 2 de Cuentos para Federico, la serie de nuestros estudios de animación del Licai. Pero también vamos a estar promocionando el largometraje de Fernanda para que todos podamos comunicarnos, para que todos podamos ser esa gran familia a la que aspira Federico. Con esa frase que él siempre dice, que los sueños son tan frágiles que la le Peón un zun -zun los puede quebrar pero la fuerza del soñador siempre los va a salvar.